La situación del aire en Colombia es eh, mala, el informe, el último informe que saca el IDEAM sobre estos temas nos da, nos da una perspectiva compleja porque sobre todo en los entornos urbanos tenemos una calidad de aire pobre, eh, las ciudades pues, con peor calidad del aire son Medellín, Bogotá, también Cali, aunque no en tanto grado y pues eh, no se ven medidas así muy fuertes. La última medida buena que hizo el gobierno fue mejorar la calidad del diésel, pero de ahí para acá pues no se han visto muchas medidas. También se ha mejorado, o sea, se han vuelto más estrictos los estándares de calidad del aire, pero eso es lo, lo poco que se ha hecho. El transporte de carga en Colombia es altamente contaminante porque tiene... Pues la flota es muy antigua, no tienen, casi ninguno tiene estándares de, de calidad del aire y pues en, ese es el mayor conflicto que tenemos en, en las ciudades también. O sea, la mayoría de la contaminación que respiramos proviene de, del transporte de carga y pues ma, controles más estrictos a la parte de las fuentes mo, eh, fijas, que son las fábricas, y las grandes eh, empresas y los grandes proyectos que generan tanta contaminación del aire y que poco son controlados. Ya a nivel urbano, eh, también está el, tra el transporte público, que genera grandes cantidades de contaminación y tiene el agravante que hay una exposición muy alta de los pasajeros. Una recomendación sería eh, comenzar a implementar las las nuevas tecnologías, las tecnologías limpias como el, los buses eléctricos y también el transporte eléctrico.